no creemos que esto sea eh, para mañana ni para los próximos 18 meses. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Si yo tampoco lo creo, lo que pasa es que también comparto contigo que creo que es bueno utilizar todos los ágoras públicos para poder introducir las ideas que no quiere eh, la clase dominante, es decir, o la narrativa dominante, sino desde los que luchan desde otros espacios. Uno de ellos, desde luego, son los servicios públicos.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 hay un problema de fondo, ¿no? O sea, y anteriormente, eh, en la reforma anterior, cuando llegamos a Maastricht, se puso el tema de los acuerdos eh, sociales eh, el artículo 155 para, digamos, comprar, comprar es un verbo un poco malo, ¿no? Pero para a, a, a, a obtener adhesión del mundo sindical, que es, aún hoy sigue siendo las organizaciones políticas más representativas de la sociedad, ¿no? O sea,